muchachos, mi nombre es John Como. Eh, este es el segundo video acerca de la configuración de Ubuntu Server 16.04 con eh, los servicios de eh, Nginx como servidor web y eh, Ruby on Rails como eh, plataforma para nosotros poder desarrollar eh, nuestras aplicaciones una vez que nosotros tenemos ya configurado nuestra, nuestra máquina virtual, lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a la instalación del servidor, eh, en, del servidor virtual, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar nuestra, nuestra máquina virtual que ya la tenemos preconfigurada, la ejecutamos. y debe detectar de manera automática el disco virtual de nuestra ISO de instalación de Ubuntu 16.04. Yo suelo eh, instalar los sistemas operativos que, que tengo completamente en inglés, por tanto yo, lo voy, a, yo voy a seleccionar el idioma eh, de preferencia. Yo prefiero el inglés, pre, eh, ustedes deberían hacer lo mismo verdad y aquí lo que voy a hacer es que le doy enter y va a comenzar o sea una vez que yo seleccione el, el idioma yo puedo comenzar la instalación entrando a la primera opción que dice install ubuntu server enter ok lo primero que me va a decir es que cuál va a ser el idioma del proceso de instalación para el proceso de instalación. Ustedes pueden utilizar en español como ustedes quieran, pero como les digo, yo prefiero utilizar inglés, entonces yo selecciono el idioma predeterminado que es el inglés. También me pregunta cuál va a ser la zona horaria que vamos a utilizar. ¿Okay? Yo voy a buscar, eh, vamos a ver si consigo la, nuestra zona horaria, le digo Other South America, Venezuela. Aquí eh, selecciono Estados Unidos, aquí me está preguntando que si yo quiero utilizar un asistente que trae el mismo instalador para poder eh, detectar cuál es la distribución de, de mi teclado, yo le voy a decir que sí. Okay. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que es lo siguiente, voy a decirle que si sí. cuáles son las teclas que tengo disponible me dice que B Z que si hay una tecla con etiqueta con O digo que no no, Ñ sí una Ñ ahora es español latinoamérica la a continuar. vamos a ver creo que me equivoqué vamos a verificar una tecla sí B Z es una tecla con O digo que no Si, hay una tecla sí la presiono ok, listo, ahora sí el idioma es español, no es latinoamérica sino que es español debo continuar y va a comenzar el proceso de eh, instalación este proceso por lo general se va a tardar un poco y va a comenzar a descargar información de internet así que tienen que tener eh, cierto cierto grado de de paciencia y okay, sobre todo con eh, las conexiones que tenemos en venezuela entonces se les, se les agradece que tienen que tener cierto grado de paciencia Vamos a comenzar a configurar la instalación, seguramente me va a pedir ahora eh, cuál va a ser la red, fíjense, cuál va a ser el adaptador de red o la interfaz de red que nosotros vamos a utilizar para conectarnos a internet. Nosotros recordamos que cuando estábamos configurando le dimos que el primer adaptador que el primer adaptador que íbamos a utilizar, si se fijan, es la red de nateo, dije que la red de nateo va a ser un adaptador que nos va a permitir a nosotros, o sea el adaptador de, de tipo NAT, que tiene la red NAT, va a ser este un adaptador que nos va a permitir a nosotros y una red que nos va a permitir este conectarnos a internet, ¿okay? o sea que la máquina virtual se conecta a internet, por lo tanto el adaptador 1 es el que nosotros vamos a seleccionar ese mismo, el que dice ENP0S3 es el que vamos a seleccionar okay, él va a hacer una configuración predeterminada una configuración automática él ya detectó que teníamos internet y ahora nos está pre preguntando cuál es el nombre de nuestro servidor me gusta colocar nombres cortos este, y vamos a colocar US para Ubuntu Server vamos enter el nombre del nuevo usuario aquí sí voy a colocar mi nombre completo ok nombre de full el full name nombre completo cuál va a ser el nombre del usuario voy a colocar bj y me va a pedir una clave aquí yo quiero verificar cuál es la clave cuál es este la para mirar la clave vamos a colocarle algo que podamos recordar fácilmente le vamos a colocar metálica enter ¿verdad? podemos eh, confirmar la, la, nuestra, nuestra clave reescribir la clave si podemos si queremos mostrar la clave o podemos o, o lo dejamos así y escribimos solo asterisco yo voy a colocar eh, Metallica, esa es la clave que ustedes van a utilizar allí en, en la máquina virtual debo ¿OK? continuar Me está preguntando que si quiero encriptar el directorio home, que es donde se va a localizar toda la, toda la información personal de nuestro usuario principal. Yo le voy a decir que no. Se está conectando con el servidor de tiempo para sincronizar el, la hora y la fecha no está reconociendo que nuestra zona horaria es américa caracas le vamos a dar que sí eso es correcto y va a comenzar el proceso de instalación el proceso perdón de configuración de, del disco duro O sea, la, el particionamiento este tutorial no se va a basar en cuestiones de optimización de de instalación de, de nuestro servidor, sino que básicamente lo que vamos a hacer es que instale, lo vamos a instalar con las opciones predeterminadas que tiene eso implica que vamos a usar el disco completo utilizando el EVM como el administrador de volúmenes y eh, la, el particionamiento va a ser guiado de manera, de manera automática es decir, nosotros no vamos a configurar cuál va a ser eh, las particiones ni cuánto vamos a tener de espacio en una u otra partición eso se lo vamos a dejar directamente al asistente sin embargo en entornos de producción es muy poco probable que un administrador de sistemas pueda hacer esto casi siempre lo hacen de manera manual porque pueden distribuir eh, de manera mucho más óptima cuáles van a ser este, esas, esas particiones y esos espacios en disco nosotros vamos a utilizar de manera el, el, o sea, el predeterminado, el guiado, que vamos a utilizar todo el disco. Vamos a enter. Vamos a enter de nuevo. Que si quiero escribir los cambios, escribo los cambios, está creando el LVM. Me dice cuánto voy a utilizar de, del, del particionamiento, voy a utilizarlo de manera completa, le doy a enter. Y que si quiero terminar de, eh, de escribir los cambios. Si ustedes se fijan, tiene eh, una partición, la partición de root, la partición de swap, la partición, este donde se van a almacenar todos los datos que le extendida 2 eso de manera, de manera automática él lo hace. ¿okay? vamos a decirle que vamos, a, estamos de acuerdo con escribir los cambios en el disco, como yes, y va a comenzar el proceso de instalación. Este proceso se va a tardar un poquito habrá algún software que seguramente eh, se lo va a descargar de internet por lo tanto como les digo tienen que tener eh, bastante paciencia a la hora de esperar el que termine la instalación yo lo que voy a hacer es que eh, voy a dejar para el siguiente video la siguiente parte de eh, lo que sigue en la parte de configuración básica e instalación del sistema operativo Ubuntu Server 16.04 Muchísimas gracias por su atención. Eh, los enlaces que eh, van a estar van a estar disponibles en la parte de abajo del video. Muchísimas gracias. Chao, chao.